Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con nuestros titulares. Se tiene previsto un plantón a las 2 de la tarde este sábado a las afueras de la puerta del 25 por jóvenes y sindicatos en rechazo a la práctica del fracking. El equipo de Enlace Noticias consultó a la ciudadanía de Barranca Bermeja acerca de lo que piensan del fracking y en minutos usted podrá conocer lo que dijeron. Ambientalistas de la región dieron a conocer su posición de esta práctica que se realizará en el Magdalena Medio. En esta emisión conozca la sección del reportero ciudadano la denuncia que realiza un hombre por el mal estado en que se encuentra en la calle del barrio El Diamante. Y en los deportes se desarrollará en Barranco Bermeja los juegos intercolegiados base distrital en varias disciplinas deportivas. Y al cierre, conozca la historia de Álvaro, un ilustrador de sueños que busca recuperar la tradición de la labor de los zapateros. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Diciamos enlace noticias, se tiene previsto un plantón a las 2 de la tarde de este sábado a las afueras de la puerta del 25 de agosto por jóvenes y sindicatos en rechazo a la práctica del fracking. Bueno, este plantón se realiza con el objetivo de primero de manifestarnos y de nuestra inconformidad con lo que viene haciendo a partir del gobierno racional y ecopetrol que quieren realizar el primer piloto de fracking en, pues, en la provincia de Yariguíes. Esa eh, es la provincia en la que vive esa, el municipio de Puerto Wilches, Acabarra, acá Bermeja y también el centro. Son los principales afectados en este yacimiento. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Primero que todo, pues mostrar la conformidad y, segundo, darle a la gente, a la comunidad, una pedagogía de qué consiste el fracking, qué es lo que se quiere realizar con él y cuáles son los supuestos beneficios y, más que todo, los contaminantes que van a realizar. Eh, ¿Para quién va a dirigir la comunidad? Esto va dirigido para toda la comunidad barranqueña, para toda la comunidad de Santander, a nivel de Colombia, que quiera participar y pues llegar a manifestarse. Recordemos que el fracking es una práctica totalmente que perjudica eh, el, el, los acuíferos subterráneos, la fauna y la flora de la zona en la que se realizan los dos pilotos, dado que tienen químicos radiactivos y tóxicos hacia el agua y hacia los seres humanos que vamos a consumir directamente de ella. La invitación por último a la comunidad la invitación Ambientalistas de la región dieron a conocer su posición frente a esta práctica del fracking que se realizará en el Magdalena Medio. El líder ambiental Oscar Sampaio da a conocer las razones del no al fracking en el Magdalena Medio. Hoy explica y afirma que en otros países ha generado un impacto ambiental en las zonas petroleras. Nosotros le decimos no al fracking porque en otros sitios del mundo, pues en Estados Unidos, en Argentina, eh, en Canadá mismo, en, en, en otros sitios donde se practica esta técnica, ha generado varios impactos sobre la naturaleza y sobre la salud pública. Igualmente, nosotros en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio, en 100 años de extracción de petróleo, conocemos los impactos que ha generado la extracción de petróleos en yacimientos convencionales, no más como el corregimiento del centro, el corregimiento del llanito, eh, la lizama se encuentran impactados y sus fuentes hídricas. Esta corporación hace el llamado a la estatal para que se comprometa con el pasivo ambiental el de la región por los daños ambientales que pueda generar esta práctica. Precisamente consultamos con la comunidad si está de acuerdo o no con la práctica de la fracturación hidráulica fracking. Nuestro periodista Carlos Cuadrado realizó el siguiente informe. Frente al plantón que se tiene previsto para este fin de semana acerca del no fracking en Barranco Bermenja, el equipo periodístico Enlace Noticias consultó con la ciudadanía acerca si están de acuerdo o no con esta extracción petrolera. La verdad hay que esperar a que hagan las primeras pruebas, a ver qué tal funciona eso. Influencia es negativa. ¿Por qué? Sí. Por todos los daños al medio ambiente. Señor, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? porque eso va a perjudicar el, el medio ambiente y sobre todo las aguas de los ríos, la contaminación que se vendría en el momento en que ese proyecto el gobierno lo sacara adelante. Por lo pronto yo creo que no solamente yo, sino toda una gran mayoría de gente está en contra del fracking. Eh, según lo que he leído, eh, las partes donde se han realizado no ha sido muy buena la parte ambiental. Ah, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? No, porque eso es alterar el orden público. No estoy de acuerdo. ¿Quién dijo eso? No estoy de acuerdo porque esa fracción del crack hace eh, mucha contaminación en el suelo y se contamina el agua de nuestra ciudad. Y tras de que tenemos una el agua tan de mala calidad y con eso pues las capas subterráneas se van a contaminar más. Las opiniones de la ciudadanía fueron divididas y usted como televidente decide si está de acuerdo o no con esta práctica. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias. Muy bien, este informe de Carlos Cuadrado y en cómo encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en www.chrome.com.com. Madres comunitarias de la ciudad realizan una protesta por el suministro de la ración alimentaria. Aseguran que es poca para la cantidad de menores que tienen a cargo. Las madres comunitarias de Barranco Bermeja han realizado una protesta al frente del colegio El Cas, precisamente para reclamar lo de la ración alimentaria que les llega a sus hogares, ya que afirman que no es suficiente para los menores de edad. Tenemos muchos inconformismos y queremos ser escuchados así sea a nivel nacional y aquí también local, ya que a nosotros nos está llegando un mercado el cual es muy poquito, el gramaje sinceramente es muy poquitico para los niños y las cosas nos están llegando en mal estado. Ellas también solicitan a las entidades correspondientes las garantías adecuadas para poder ejercer esta profesión en sus casas. En este momento ingresamos a retomar actividades de manera presencial, pero nuestros hogares no cuentan con las garantías para nosotros poder brindar un buen servicio, ya que como decía la compañera teníamos más de dos años en, en cierre, son hogares que no tienen juguetería, no tienen silletería, no tienen mesas, no hay ollas, no hay absolutamente nada. Empezamos prácticamente en cero. Bueno, nosotros hace muchos años estamos, estamos en, esta, en, en esta petición como madres comunitarias sobre la alimentación de los niños. Eh, vamos a ver que nosotros nos están eh, dirigiendo un operador, ¿sí? ese operador... Eh, en este momento nos pusieron a trabajar sin nada. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que el, el ICBF se haga cargo de la ración de los niños, que aumente la ración de los niños. ¿Por qué? Porque es que, mire, la canasta familiar subió al 16.5% y nos aumentaron el 3.5%. Hoy piden al gobierno distrital y al departamental que se les garantice el derecho de estas madres comunitarias de ejercer. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del ICBF y las otras entidades. Y conozca en la sección de Reportero Ciudadano la denuncia que realiza una mujer por el mal estado en el que se encuentra la calle del barrio El Diamante, entre otras denuncias de la comunidad. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestra sección del Reportero Ciudadano, donde el protagonista es usted.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 Y recuerden que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Ya regresamos.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 Continuación conozca los hechos más importantes que han sucedido esta semana en Barranca Verde. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja recibió la información del inicio de un incendio forestal a las 10 de la mañana. Inmediatamente se traslada al sitio y evidencia de que hay una conflagración bastante amplia. Finalizando la tarde fue controlada al 100% a las 4 y 30 de la tarde. Se necesitó de 32 unidades bomberiles, 4 camiones. Finalmente eh, todo queda controlado. El hijo mío tenía 31 años. Yo me enteré fue porque a las 2.40 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar y a ah, mí una noticia. Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le a matado al hijo mío y a otro muchacho. Entonces la señora, toda la noche la pasamos en vela. Entonces como ella se fue a las 6 de la mañana para pa allá para la funeraria. Pero con... Se acerca un señor que se ve que supera los 50 años de una contextura bastante gruesa, fue pues un señor eh, y en la esquina lo está esperando eh, su, su, su aliado en una moto para taparse con el carro, partir el vidrio, agarrar el bolso y pasa al amigo para, para cometer su fechoría.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 Fue el cierre financiero del tramo 1, donde pudimos entregar los intercambiadores en el primer año de gobierno. Pero necesitamos 39 mil millones de pesos para continuar en el cierre de ese tramo 1, por donde es el acceso de la Virgen, lo que llamamos la carretera nacional, y esa conexión que siempre ha sido realmente muy mala. Y afortunadamente hicimos el cierre esta semana, La Alcaldía Distrital anuncia que hay plazos para cancelar el impuesto predial en Barranca Bermeja. Queremos informar a todos los comerciantes empresarios del Distrito de Barranca Bermeja que la Alcaldía Distrital, mediante el decreto 437 27 de diciembre del año 2021, estableció los plazos para presentar y cancelar el RTICA del impuesto de industria y comercio correspondiente a la vigencia del año 2022, el cual va desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero, dependiendo del último dígito del NID de cada empresa. El ReteICA se puede cancelar en línea entrando a la sede electrónica de la alcaldía o en cualquier entidad financiera autorizada. Recuerda, señor empresario, que con el aporte de sus impuestos está contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad porque con ello se hacen obras sociales y de inversión. Bueno, desde mi concepto creo que es muy importante pagar impuestos porque ayuda en el desarrollo de, de nuestra ciudad, ¿cierto? ya que con los impuestos podemos invertir en, en todo lo que la ciudad necesite, ya sea salud, educación, en obras. No, pues el, el impuesto sirve para que el municipio progrese y tenga, haga, siga haciendo las obras que tiene. A continuación conozca en nuestra sección de Vida y Salud información sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este jueves 3 de febrero se reportaron el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 87 casos positivos con coronavirus en la ciudad, esta vez se recuperaron 342 personas con el virus. En unidades de cuidados intensivos se reportaron 21 pacientes, en los centros de salud 68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 las noticias más leídas en nuestra página web www com. La periodista Ivonne Martínez tiene los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Es tendencia en Barranca Bermeja los semáforos, ya que por diferentes situaciones estos no se encuentran en buen estado, pero ante todo por el irrespeto de algunos conductores. Es por esto que el director de la Inspección de Tránsito y Transporte ha hecho el llamado a los usuarios de la vía para que respeten estas señales de tránsito. Veamos algunos de los comentarios en nuestras redes sociales. Dora Solano Uy, sí, qué miedo, se los pasan como si nada, les cuesta esperar un momento, y si se paran como que se aburren y se pasan de todos modos, qué falta de cultura. Patricia Navarro Cogollos, aquí no respetan nada, si es aquí en Torcoroma las calles que son de una sola vía, ya se volvió en doble vía, eso es un caos. Javier Ortiz Rojas, el tema de la cultura ciudadana se infringe en toda Barranca Bermeja. Es un tema de poca importancia por las autoridades competentes, las cuales deben hacer el correspondiente seguimiento. A nivel regional, lo más leído es el asesinato del subcomandante de Cerritos, en Santander. El subcomandante se encontraba con uno de sus compañeros cuando realizaban actividades de registro y control sobre la vía del municipio. Hasta allí fueron atacados por dos desconocidos quienes huyeron del lugar. Los uniformados fueron trasladados hasta un centro asistencial, pero este falleció. A nivel nacional lo más leído es la vía Yuma, ya que luego de una reunión establecida por el presidente de la República, en la cual participó el gobernador de Santander y diferentes alcaldes, se dio a conocer sobre la nueva inversión de 31 mil millones de pesos, la cual será aportada para continuar con este tramo, el cual va desde la Ruta del Cacao hasta el Barrio Boston. Entre ellos, algunas de las personas que participarán para aportar estos recursos serán Ecopetrol, la Gobernación de Santander, la Alcaldía Distrital y esperan poder conectar con esta obra diferentes partes del país. Esta y otras noticias las puede leer en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Gracias, Ivonne, por esta información y con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos.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 Previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pone el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. Vacúnate.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 En conversación con los clubes de la disciplina del BMX se socializa el calendario de 2022 contando con el respaldo del Inderva para la realización de este importante deporte en el distrito. Fue socializado con los clubes de BMX para que el próximo 12 de febrero inicie la primera válida en el distrito con el fin de incentivar el deporte. Eh, analizando eh, qué se va a hacer en el 2022, qué pot potencialidades tenemos, qué proyectos tenemos ya nuestro equipo de mantenimiento hizo una, un trabajo, viene trabajando para que el próximo 12 de, de febrero eh, arranquemos con la primera válida que se realiza, que ellos, a, a bien de ellos quisieron llamarla válida centenario y eh, conocimos todo el calendario y esperamos que esto sirva igualmente bien para potenciar a los, a los niños que quieran venir acá pero igualmente para comenzar a sacar este, eh, futuras estrellas que nos permitan abarrancarmeja. El director de Bar resaltó la importancia de estos escenarios para que niños y niñas del distrito puedan llegar a competencias nacionales. Acaba de tener una reunión con nuestro director, el eh, cual pues tenía como objetivo principal eh, presentarnos, presentar la propuesta 2022 de los clubes de BMX de Barranca Bermeja, en donde en conjunto queremos realizar la copa centenario de BMX, eh, la cual pues vamos a necesitar el apoyo eh, del instituto en cuanto al préstamo de escenarios, eh, en cuanto a, a la ecuación y, y todo lo que tiene que ver con la parte eh, de la planta física. Los entrenadores de BMX recibió esa propuesta con total agrado para desarrollar los campeonatos en la región con la ayuda de Inderba. Se espera que en este mes se pueda reactivar el deporte en Barranco Bermeja a través de esas competencias regionales.